Hola amigos, soy Cleo y esto es World Eyes. El día de hoy traigo este juego, The Frontline Trench Warfire. Este es un juego en solitario, en el formato Roland and white, del creador Jorge Armando Arauca y la editorial Solitary Division. El objetivo del juego es mantener a los alemanes lejos de la segunda línea, derrotándolos bajando su mural a cero. Vamos a preparar el campo de batalla. Primero determinó la dificultad, esta la usará la IA, que en este juego controla al ejército alemán. Cuatro dados, Puf. Esto es para novatos, pero es ideal para conocer las reglas y hoy lo probaremos en esta dificultad. Marcamos una línea en la trinchera principal, es muy importante ya que es la que nos indica el avance enemigo o el nuestro. El tablero alemán es este y se compone de la casilla de ejército alemán, con el resultado y las órdenes que se puedan impartir. Sigue la casilla de la moral, la de las tropas, la casilla de ofensiva y de bombardeo alemán. El ejército alemán comenzará primero, lanzamos cuatro dados ya que esta es la dificultad que elegimos primero. Oh, el resultado es 1, 2, 5 y 6 el 1 significa bombardeo marcamos en la casilla correspondiente y al completar 4 marcas se activará el bombardeo eliminando a todas mis tropas veteranas oh, oh, oh, qué gran problema si esto llega a pasar el resultado 2 significa que es el ataque volvemos a lanzar un dado para indicar en qué zona atacará para saber cuál es la zona la podremos observar en la parte superior del mapa. Lanzamos y el resultado es 3. Esto indica que el ataque se realizará en la zona 3. Volvemos y lanzamos el dado para saber si el ataque alemán sube defecto. En las reglas, el resultado 4, 5 y 6 son de un ataque exitoso, Tanto para los alemanes como para el jugador. Se lanza el dado y el resultado es... 4. ¡No! ¿Por qué? Esto indica que el frente se mueve y se coloca una tropa veterana enemiga aquí. La tropa veterana indicará un bonus de ataque y de defensa. Si en el siguiente ataque es en la misma zona, su resultado de éxito incrementa un punto, quedando en 3, 4, 5 y 6. Y en su defensa, restando el valor del ataque del jugador, dejando el éxito del resultado en 5 y 6. Si se ataca en una zona con veteranos y se vence, el punto veterano desaparece. Recordemos que por cada ataque exitoso bajará la moral del enemigo un punto. Ahora bien, le explicaré qué es el ataque múltiple de los alemanes. Si al lanzar los dados del ejército alemán hubieran tenido como resultado varios ataques, arrojamos de nuevo los dados para determinar en la zona que van a atacar, y si el resultado es la misma zona, lo llamaremos ataque múltiple. También lo podemos considerar ataque múltiple si desde el turno anterior hay tropas en la reserva. Esto sumará un punto adicional al primer ataque, convirtiéndolo en un ataque múltiple. Después de terminar el ataque alemán, resolvemos los siguientes resultados de la tirada inicial. El resultado 5 indica tropas. Como ya expliqué, estas se suman al primer ataque del siguiente turno. Tanto para los alemanes como para el jugador, marcaremos aquí y al ser usadas, las borramos. El resultado 6 indica ofensiva. Marcamos aquí, y al completar estas tres casillas, el animal procede a hacer un ataque extra con tres dados. Se lanzan para conocer en qué zonas atacarán, y también se puede producir un ataque múltiple en una zona, pero no se puede usar las tropas que están en espera. Ahora sí, mi turno. Mi tablero es este, donde encontraremos la mural, las tropas, el bombardeo francés y la casilla de las órdenes. Lanzamos un dado para saber qué tipo de orden me llega. Y es un 3. Ja, Ahora, yo como comandante puedo realizar 3 acciones que van desde atacar varias veces o marcar un punto de bombardeo o un punto en tropas para usarlas en el siguiente turno. O puedo colocar una trinchera en cualquier parte de mi territorio. Las trincheras me dan un punto de defensa. Eso quiere decir que cuando el enemigo ataca en esta zona se restará un punto de su resultado dejando su éxito solo en 5 y 6. Pero si es superada la trinchera desaparece. Así que decido atacar. Colocar una trinchera aquí y marcar un punto de bombardeo. Bueno, ya tengo un ataque que es parte de la orden. Y colocaré el segundo ataque aquí. Una de las reglas dice que yo no puedo efectuar ataques múltiples por decisión propia. Por lo tanto, todo se podrá hacer en el siguiente turno y con tropas estacionadas anteriormente a aquí. Arrojo el primer dado. Uf, un 3, no me alcanzó. Bueno, lanzo el segundo. Y es un 4. Genial. Muevo la línea del frente y coloco mi veterano. Termina mi turno y se da inicio el turno alemán. Bueno chicos, esta es una breve explicación de este maravilloso juego de Frontline Trench Warfare. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Muchas gracias. No olvides dar like, suscríbete y espera el próximo video.